Chicos, chicas, como os había prometido, hoy toca hacer el primer proyecto de la, de la caja de experimentos de Electrocefa Plus que os dice la introducción el otro día. Pues vamos a ver, allí os pongo el esquema, tal como está en el manual, en la esquinita, para que lo tengamos presente en el montaje, ¿de acuerdo? Ahora al principio, cuando no se sabe mucho, conviene seguir las instrucciones que nos dan paso a paso, pero luego ya podremos hacer modificaciones e incluso me gustaría enseñaros cómo poder crear circuitos nuevos que hagan las cosas que vosotros queréis, ¿sabéis? No solamente hacer lo que está en el manual. Aquí fijaros que está la rejilla numerada con... Las filas con letras y las y columnas con, con números, con 10 columnas, de la 1 a la 10, y, y tenemos de la 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exacto. De la A a la G, si veis. Muy bien, no se ven porque es transparente, pero bueno, podemos intentar, para no liarnos, hacerlo tal cual. Nos lo muestra el, el esquema y ponerlos pues en la misma fila y columna, insertar los componentes en la misma fila columna, ahora uno un una cable de 3, una resistencia de 100 ohmios, vale o sea, tenéis que mirar la resistencia R1. Luego el diodo de colores, que ya veréis qué bonito, y un interruptor para poner para cerrar el circuito y dejar que fluya la corriente y se ilumine el diodo. O bien apagarlo. ¿no? Ahora está apagado. Pero qué pasa si lo enciendo. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Qué maravilla! el Que nos no lo esperabais. Y encima, fijaros que cambia la iluminación y cambia los colores. ¡Wow! Pues sabéis que aún lo podemos hacer más espectacular. Mirad, podemos poner una torre de luz. ¿Vale? Brutal. ¡Oh! ¡Fantástico! O, un, o el huevo, ¿eh? hacemos allí un huevo de colores. Vamos, que vuestros amigos y amigas van a alucinar en colores Cuando vean lo que habéis hecho Y luego explicaré un truco Truco de magia Que se me ha ocurrido a mí ese, ¿eh? Ese no está en el manual Y ahora, finalmente vamos a poner la torre de El árbol, ¿no? Esa era la torre de luz Y ahora el árbol de fibra óptica que son todo fibras muy finas por donde pasa la luz. Y fijaros qué, qué efecto tan bonito. ¿Veis? Precioso. Fijaos una cosa. Ahora voy a, voy a hacer una cosa. Voy a cerrar el circuito. Bueno, de hecho voy a sacar, ¿vale? Para que veáis lo que hace aquí. No se ve bien lo que está haciendo el interruptor. Cuando yo lo, lo cierro, o lo, o lo abro, ¿no? Pero para que lo veáis bien, voy a sacar el interruptor y voy a coger unas tijeras que son metálicas y permiten el paso de corriente. Ahora no tengo puesto el interruptor, ¿vale? O sea, y ahora con estas tijeras voy a hacer las veces del interruptor que he quitado, que simplemente lo que hace, ¿eh? el, el aire, por el aire no pasa la electricidad, ¿vale? Y, y, y el metal sí que es conductor de la electricidad, pues ahora yo simplemente tengo que... Poner un conductor entre estos dos, estos dos bornes metálicos, ¿vale? Y haré como si fuera el interruptor, con lo cual voy con las tijeras y ¡ojo! Muy bien, y esto si tenéis alguna varilla mágica que sea metálica, pues, pues podéis hacer el truco para los amigos, Hacéis, varita, varita, enciende la lucecita. Perfecto. Y más espectacular todavía. Es a ver si apagó la luz. wow Esto ya es increíble. Y ahora... Y ahora me despido ya. Chicos, chicas, si os ha gustado, darme un like, ponerme comentarios, lo que os ha parecido. Y hasta el próximo proyecto de electrónica. Chao.